Ricasco Eider, en gusti hoy. Bueno, es, es un placer estar aquí y en línea con lo que, que estaba contando, contando Eider, ¿no? Eh, eh, bueno, pues presentamos un poco hoy también el, lo que es la contribución de, del SIA, del Sistema de Inteligencia Avanzada, eh, como instrumento de, de gobernanza anticipatoria ¿no? en, en, en todas estas dimensiones de, de, de los retos que supone el, el envejecimiento para Guipúzcoa, teniendo en cuenta, por supuesto, eh, los ámbitos sociales, económicos, tecnológicos e eh, incluso sociosanitarios ¿no? eh, que, que suponen estos, estos desafíos como oportunidades y como, y como retos. ¿no? Eh, el SIA, en el que estamos colaborando con el Instituto SIS y también con el Instituto Matía, eh, trata de abordar, digamos, eh, todas estas, todos estos eh, desafíos desde un componente de identificar las tendencias de las que hablaré un poco ahora y también de diseñar eh, lo que pueden ser los futuros posibles, ¿no? Y entre ellos, sobre todo. Eh, aquellos futuros eh, más eh, en términos de oportunidad para, para la, la nueva actividad eh, vinculada al, al envejecimiento. ¿no? Bueno, sin extenderme más en, en lo que es el SIA, pasaremos eh, a ver si esto me permite. Eh, un momentito, lo ponemos en marcha. Eso es. Eh, hablar sobre todo hoy de eh, lo que son, eh, bueno, pues eh, las grandes megatendencias, ¿no? Porque todo esto lo situamos en un contexto no solo del, de los desafíos del, del propio envejecimiento, sino de una serie de eh, grandes tendencias o megatendencias que estamos observando eh, desde un esquema más eh, sistémico, ¿no? Es decir, no solo en el ámbito demográfico y exclusivamente social, sino en eh, otra serie de ámbitos vinculados a, a este sistema eh, social. ¿no? Eh, estamos hablando, por supuesto, de megatendencias vinculadas a lo, a lo social. ¿no? Eh, bueno, pues, eh, como no, la, las sociedades envejecidas, la emergencia de, de las nuevas generaciones. ¿no? Eh, eh, no solo de las que eh, a, la, a la que pertenecemos la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? sino la generación Z, la Y, bueno, esas nuevas necesidades que pueden haber en, en estas nuevas generaciones, eh, el incremento de la, eh, por supuesto, la igualdad a la que aspiramos eh, entre mujeres y hombres. Eh, incremento de la clase media, ¿no? que eh, desde nuestro punto de vista en, en Guipúzco, en Euskadi, en Europa, no puede ser algo ya bastante obvio, pero a nivel global es una tendencia que sigue produciéndose ¿no? eh, en, en, en, en otros continentes. El papel emergente también de las ciudades, ¿no? que es algo que tenemos que tener en cuenta... A la hora de eh, integrar estas tendencias un poco en, en nuestros modelos de negocio, eh, bueno, pues el, el, el papel de la educación, por supuesto, y los cambios en la composición social y familiar. ¿no? Y con todo esto también estamos hablando de tendencias tecnológicas, medioambientales económicas y también políticas y de gobernanza, en las que no voy a entrar en detalle, pero que son importantes a la hora de tener en cuenta el contexto en el que vamos a trabajar, el contexto estratégico ¿no? que tenemos a la hora de definir las nuevas oportunidades también de actividad económica y de negocio. ¿no? bueno A nivel tecnológico, estamos hablando también de una convergencia eh, a la hora de eh, entender un poco la atención con las eh, tecnologías de la información y la comunicación. ¿no? Eh, en esta nueva era se habla mucho eh, de, de lo que es un poco la aceleración de los cambios tecnológicos, y esto es cierto, pero siempre hay que concretar también que esos cambios tecnológicos se han producido en, en el pasado, ¿no? y, y, bueno, es verdad que hay disrupciones tecnológicas muy importantes hoy en día, pero eh, es muy importante tener claro que, sobre todo, esas disrupciones te tecnológicas se están produciendo en el ámbito de lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Y eso es bastante claro en este, en este ejemplo. Estamos, obviamente, en una transición, ¿no? Esto no para y esto, eh, bueno, pues, eh, como decía, se está acelerando en algunos ámbitos, pero eh, es una carrera, digamos, a, a medio y largo plazo. Y eh, como vemos aquí, eh, digamos, esta convergencia lo que nos va a plantear es que, eh, bueno, pues... Eh vamos a tener la oportunidad de impulsar nuevas eh, innovaciones que mejoren eh, la atención que tenemos a las personas a través de esa aplicación de las nuevas tecnologías. ¿no? Estamos hablando en esa transición que a medio plazo eh, bueno, pues podemos eh, hablar de tecnologías, ¿no? como se, se cita aquí, que ya conocemos, ¿no? eh, que pueden ser pues, más, más comunes en nuestro día a día, aplicaciones, eh, tecnologías móviles, etcétera, etcétera, a medio y largo plazo estamos hablando más de tecnologías bastante más complejas, ¿no? Sobre todo con un papel muy importante de la inteligencia artificial, ¿no? Y eh, anteriormente un poco de todo lo que es la, la gestión de, de los datos eh, y del big data, ¿no? Eh, para, para, bueno, pues en última instancia llegar a, a esa inteligencia artificial y también de eh, incluso… La aplicación de tecnologías en cuanto a la emergencia de nuevos materiales y, y, y nuevos componentes que nos van a permitir en el futuro también fabricar, eh, digamos, eh, nuevos productos eh, y vinculados a estos nuevos servicios eh, que en estos momentos nos resulta difícil incluso eh, imaginar. ¿no? Bueno, en concreto, ¿de qué estaríamos hablando en el ámbito de la atención digital? Estamos hablando de eh, sistemas para el hogar, por supuesto, el hogar va a ser un poco el, el centro de, de esos nuevos modelos de, de, de atención ¿no? y las ah, bueno, aquí estaríamos hablando de que los eh, sistemas, por ejemplo, en el hogar para la monitorización de las personas… Eh, bueno, pues estarán vinculados a temas de la movilidad, de los servicios en la nube, eh, de la eh, analítica e integración mejoradas para los proveedores de productos y servicios. Es decir, el hogar se va a constituir como un epicentro de nuestra vida, si no lo es ya ahora, ¿no? Es decir, va a ser todavía más un epicentro de todo lo que es nuestra, nuestra actividad personal e incluso profesional, ¿no? Y esto, eh, como hemos visto también en, eh, como resultado de, de la pandemia, incluso se ha acelerado, ¿no? Algunas previsiones indican que este ámbito de negocio podía llegar a sumar un volumen de actividad en torno a casi 70.000 millones de dólares en el año 2025. También hablamos del ámbito de las salas de realidad virtual, ¿no?, donde, bueno, pues se… Eh, ofrecerán eh, múltiples soluciones integrando capacidades digitales eh, de última generación con tecnologías avanzadas de detección eh, para cubrir nuevos nichos ¿no? y aquí estaríamos hablando de, de un mercado en torno a 30.000 millones de dólares o entornos de atención inteligentes, ¿no? combinando tecnologías de detección externa que registran parámetros también de movilidad, de movimiento y de flexibilidad con eh, todo el ámbito también de los sensores ¿no? que, que, que está siendo ya ...todo un ámbito de desarrollo y que en este caso sí estamos hablando de la parte más importante, digamos, del, del pastel, ¿no? de, de los productos y servicios que se van a desarrollar en, en los próximos años, ¿no? También eh, se habla de las tecnologías inteligentes del registro de vida, ¿no? Sobre todo con el, el crecimiento cada vez mayor, ¿no? de, de, de patologías vinculadas a la demencia... Bueno, pues podían surgir también tecnologías eh, relacionadas un poco con el registro de lo que puede, ha podido ser, digamos, nuestra actividad vital para poder, eh, digamos, eh, eh, presentar en el futuro, digamos, esos registros de vida como eh, parte de nuestros de nuestros recuerdos. ¿no? Eh, bueno, decía, el hogar va a ser el, el epicentro, ¿no? de, esta, de esta nueva actividad en un contexto de, de envejecimiento. Y el hogar entendido, digamos, también como en tres dimensiones, ¿no? Un hogar cada vez más conectado, eh, también eh, vinculado a un trabajo cada vez más conectado, es decir, esa eh, relación y esa vinculación entre el hogar y el trabajo va a ser cada vez más estrecha, ¿no? Y, bueno, pues… Eh, eh, ya, lo, ya lo hemos visto en la pandemia y especialmente en el confinamiento, ¿no?, que eh, ha habido una emergencia muy importante de lo que es el teletrabajo de trabajo y esa vinculación en un contexto cada vez más conectado va a ser, eh, bueno, pues cada vez más, más cercana. Y esto, no olvidemos, se dará también en un contexto de ciudad y entornos cada vez más conectados, ¿no? Es decir, vamos a vivir en, eh, bueno, pues entornos físicos donde eh, tanto la movilidad, el transporte, eh, digamos, nuestra interacción con, eh, bueno, pues los servicios de la Administración Pública del gobierno, de, eh, eh, digamos, los servicios financieros, etcétera, etcétera, todo va a ser un esquema mucho más conectado, ¿no? Entonces, en, en toda esta suma, digamos, de, de conexiones de hogar, trabajo y de, y de nuestro propio territorio, vamos a ver que, eh, bueno, pues efectivamente van a surgir nuevas oportunidades para no solo desarrollar productos, eh, digamos, eh, nuevos que no conocemos ahora, ¿no? en ese contexto de, de hogar conectado, sino también servicios vinculados a esos, a esos nuevos productos, ¿no? Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Las principales oportunidades en este contexto SMART estarían relacionadas con, eh, por un lado, los productos IoT, ¿no? del Internet of Things o el, o el Internet de las Cosas. Esto es algo también de lo que se está hablando eh, mucho ¿no? estos últimos años, pero es algo, un tipo de tecnologías que ya están en el mercado y que ya tenemos muchísimas empresas que están trabajando en este, en este ámbito. ¿no? Fundamentalmente de lo que estamos hablando es que eh, la, esa conectividad eh, de, que, que teníamos ¿no? eh, tradicionalmente vinculada a los computadores ya hoy en día y mucho más en el futuro se está extendiendo a prácticamente todos los productos y, y servicios, ¿no? es decir, todo está conectado y esto nos permite pensar en un tipo de productos que incluso no existen hoy en día, ¿no? como se comenta ahí, pues, por ejemplo, cristales ¿no? que puedan… Eh, variar, ¿no? en, en color o en intensidad en función de las necesidades o no sé si habéis podido ver en últimamente no incluso hay un ejemplo por ahí de un vehículo, ¿no? Cuyo color cambia en función de las necesidades, ¿no? De forma que los materiales que recubren ese vehículo eh, tienen una tecnología que permite eh, cambiar el color en función de nuestros propios gustos. ¿no? Por supuesto, la analítica de datos, ¿no? que es el, el epicentro de este, de este cambio. Eh, y ahí no tenemos que olvidar que más del 60% de las startups en la industria del hogar y la edificación son empresas de software, ¿no? Esto es un poco el punto de partida de, de, de, de, de todo este cambio tecnológico y, como, ¿no? como decíamos antes, todo el tema de los sensores smart, ¿no? No podemos construir todo este nuevo ecosistema de productos y servicios sin tener una, un dispositivo y una red de sensores que nos permitan detectar eh, los cambios, las necesidades y que junto con toda esa generación de los datos nos permitan proveer nuevos eh, productos y servicios vinculados a esas nuevas, a esas nuevas necesidades. ¿no? Bueno, por último, me gustaría señalar que eh, todo esto supone una serie de eh, cambios que tanto eh, las instituciones, los gobiernos como las empresas privadas o el sector privado tenemos que anticipar, es decir, tenemos una necesidad de integrar estos cambios y, y estas uh, tendencias, digamos, en, nuestro, en, nuestro, en nuestra hoja de ruta estratégica y de esa integración y de esa adaptación realmente eh, será eh, a través de la cual eh, digamos, podemos convertir estas, esos, estos desafíos en una oportunidad, ¿no? ¿Cómo? Pues fundamentalmente eh, repensando lo que son eh, nuestros, primero, nuestros productos y servicios en, en torno a, a la atención a las personas especialmente, pero especialmente repensando nuestros modelos de negocio, ¿no? Es decir, eh, no solo pensando que el negocio puede estar en esos solo en esos productos y servicios, sino en el conjunto de eh, servicios o de nuevas actividades que podamos relacionar con eh, estas nuevas tecnologías y estos nuevos desarrollos, ¿no? eh, y de ahí bueno pues vendrán las claves para que seamos capaces de desarrollar nuevas actividades, nuevas oportunidades y, y nuevos negocios en el medio y en el en el corto plazo, no esa es también nuestra función desde desde el SIA desde desde Adinberry y espero que bueno pues que entre todos y todas eh, podamos ponerlo en marcha en en los próximos años.